Alta Gracia Jiménez denunció este martes que teme por su vida y la de su hijo, ya que en el fin de semana pasado una persona, hasta el momento no identificada, le disparó, resultando herido en un confuso incidente. Que mi hijo estaba, que iba para Santiago, ¿verdad? Entonces vino más gente y lo llamó de para allá, de donde sucedió el carro de Arenoso sé Entonces, sabe que tenía tres días ya para allá sábado, enamorado, sab... sábado y domingo, eh, o sea, o se fue miércoles, viernes y, miércoles, ese fue miércoles, jueves y viernes, estaba todo bien, normal, el sábado, cuando él a mí te roja, porque de rombo, por eso te compré bien, cuatro, seis, compré cuando, a él mismo se fue una balacera, a él se le pegaron dos tiros, pero no sabe quién se los pegó, porque algo pues ni nada, porque yo lo que no quiero es problema para mi hijo, sino que me lo mantengan sano y salvo, que nadie me lo persiga, que nadie me lo mate, porque no maté a nadie, que no le da nada a nadie, porque incluso yo era el que no quisiera querer tanto que no gustaban nosotros los Nosotros somos la gente de iglesia. ¿A qué se dedica no, su hijo? Bueno, mi hijo estaba trabajando cuando estaba con un muchachos, y está ahora porque él tuvo un accidente. ¿Trabajando qué? En Infinity. La denunciante no ofreció un dato específico sobre qué provocó el altercado en el que su hijo resultó con varias heridas de bala. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.